Antitats de Defensa de los Animales y los regidores animalistas de Monzón van participar a participar en la charrada sobre voluntariat y maltratamiento animal que se va a presentar a la Fira del Voluntariat de Monzón. La charrada va a ser organizada por la asociación Larca de Santi, amb motivo de los espectáculos en vaquillas previstos para las próximas festas patronales aprovats recientemente pel el patronato de festejos después de més de 20 años sin celebrar y i amb l’oposició del CHA, Izquierda Unida, PSOE y associacions asociaciones animalistas y ecologistas. El veterinario José Enrique Zaldívar de la asociación de veterinarios abolicionistas de la Tauromaquia y el maltractamiento animal va se va a poner en estudios científicos para explicar detalladamente los efectos sobre la salud de las vacas que son utilizadas en aquellos espectacles, que dan a mostrar científicamente que existe maltratamiento. Bueno, el sufrimiento de las vaquillas es fundamentalmente emocional porque todos los estímulos que van a recibir estos animales van a ser muy aversivos para ellos, que les van a generar mucho miedo, pero también van a tener un gran padecimiento a nivel fisiológico, que los veterinarios podemos medir con la determinación de determinados parámetros, como pueden ser las enzimas que nos marcan la función muscular. Tenemos informes de necrosia de estos animales que demuestran graves lesiones a nivel de músculos de la locomoción. Los niveles de lactato, que son un indicador y del sufrimiento de los bóvidos están elevadísimos en este tipo de animales por el ejercicio físico que se les hace o que les obliga a realizar y para el que no están preparados y luego también tenemos alteraciones de tipo eh, visual, es decir, son animales que durante el espectáculo van perdiendo visión y van perdiendo cognición lo cual evidentemente también les va a producir sufrimiento que todos los animales tienen unos parámetros que llamamos basales que son los normales en el momento en que esos parámetros normales se elevan por de, por encima de ese valor, como por ejemplo un perro que tiene una insuficiencia renal, que se eleva a la urea y la creatinina y las proteínas, pues en estos animales tenemos parámetros para medir evidentemente ese tipo de sufrimiento. El que no se lo crea, pues es que eh, ignora lo que es la ciencia, porque la ciencia es la demostración en este caso del sufrimiento a través de la medición de una serie de, de parámetros. Julio Ortega Fraile, representando la plataforma Manos Rojas y Delgat de Libera, va a dividir la exposición en dos partes. A la primera va a tratar el tema del voluntariat animalista y las dificultades económicas y sociales a que está submesa el col·lectiu per ser un ámbito de trabajo sin cap tipus de reconocimiento sociocultural. La segunda parte la va a dedicar a explicaciones al regidor de festas y medio ambiente. Javier Villarrubi, responsable directa del retorno de las vaquillas a Monzón, ...que no va asistir al Banimén. Una vez que tuvimos conocimiento de que había un concejal que quería devolver las vaquillas a, a Monzón... ...donde hace 21 años que han sido erradicadas, y encima hay una ordenanza municipal... ...que dice que no se permite ningún tipo de maltrato público, ni público ni privado, evidentemente, de animales... ...llega este señor, dentro de un patronato de festejos, lo somete a votación con gente que por supuesto le, le apoya... ...y todos podemos conocer las razones... Y con esto nos encontramos que después de tanto tiempo hay una ciudad encima que es ejemplo de protección con animales, como Monzón, van a volver las vaquillas. Con todo lo que eso implica en cuestión de sufrimiento y probablemente también, eh, aunque nos dicen que no, de gasto para el ayuntamiento, cuando seguramente tienen necesidades mucho más básicas para los ciudadanos que atender. Y entre todos escribimos un manifiesto, una carta, una propuesta al concejal, porque este concejal había dicho que las vaquillas no iban a sufrir, que garantizaba que las vaquillas no van a sufrir ningún tipo de maltrato ni físico ni psíquico durante el espectáculo. Entonces le dijimos, vale, ya que tú estás vendiendo eso a la gente, por favor, vínculalo a la continuidad en tu puesto como político. Si realmente dices que no van a sufrir, permítenos traer un veterinario y un etólogo y que esta gente certifique que estas vaquillas no han sufrido ningún tipo ni de maltrato físico ni psíquico. Hoy estamos aquí, en Monzón, y este señor no ha aparecido. Hoy está José Enrique Chalde Barlaguía hablando de sufrimiento animal y hoy era el momento en el que este señor se encontrase cara a cara con él y dijese no, las vaquillas no van a sufrir. El regidor del XA, Álvaro Abadías, ha recordat que Monzón es un municipi pioner a l'Aragó en protección dels animals y que no es pot tornar enrere. Segons el parer de Abadías, la ciudadanía de Monzón está dividida en el polémic retorn de las vaquillas porque desconeixen los costos reales de tipus tipo de Monzón fue la pionera en Aragón en tener una ordenanza municipal donde se abolía el, el, los espectáculos eh, con animales y la vuelta a hacer vaquillas en este caso yo creo que es un paso atrás, yo creo que se está al 50% ¿no? por lo que estamos viendo. Ahí están los que están a favor de vaquillas, quizá pues por darle más por resaltar o por darle más festividad, más color a las fiestas, sin saber lo que realmente es un espectáculo de vaquillas, con todo lo que conlleva en papeleos, eh, veterinarios, ambulancias, protección civil, permisos. Y luego está por los que estamos en contra de que, como os he dicho antes, el Monzón vuelva un espectáculo que había sido ya abolido hace más de 20 años. Al l'acta va asistir el diputado de las Corts, Jesús Juste, que ha señalado la obligatoriedad de cumplir la legislación y la necesidad de exigirlo políticamente si cal. Bueno, en el caso de Monzón tenemos una ordenanza municipal de hace muy pocos meses que protege a los animales, que evita el maltrato animal en las fiestas populares en el municipio. Por lo tanto, no debería haber ningún problema en exigir el cumplimiento de esa ordenanza que resulta, obviamente, incompatible con un festejo como la Vuelta a las Vaquillas, donde ha quedado demostrado hoy, las vaquillas sufren de una forma atroz, eh, tal como ha demostrado el profesor Zaldívar. Por lo tanto, en este contexto políticamente lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento de esa ordenanza. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vigilar. Vigilar qué ocurre realmente si él dice que no le van a costar bien al ayuntamiento... ...vamos a estar vigilantes desde fuera y gente desde dentro... ...para ver si realmente le ha costado un solo euro al ayuntamiento... ...ya que él dice que no. Y por supuesto se va a tomar buena muestra de cualquier síntoma... ...o de cualquier prueba de maltrato a las vaquillas...